Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Empurzar TV. Hoy vamos a estar jugando, hoy no con PC, hoy vamos a hacer con Play. Vamos a estar jugando al FIFA. Bueno, ustedes me vieron perder al FIFA. La verdad que no me ha ido bien esta, eh, la primera vez con Patán. Perdí con Goncho también, pero ahora se viene un desafío muy especial. Estamos ¿Con con quién estamos? Estamos con Caro, con Carolina, con Carolo, con la piba que juega al FIFA, con la piba <risa> que me va a ganar al FIFA. ¿Caro Vázquez o Carolo? Sí, bien. Eh, de piba jugando al FIFA piba jugando al FIFA. Bueno, la habrán visto, la conocerán, si no la van a conocer un poco más en esta nota. Bueno, hace un tiempito que queríamos hablar con vos porque ya vamos a jugar, porque hiciste ruido, hiciste sí, mucho sí. ruido. Apareció en muchos medios, la, seguramente la vieron en notas en medios tradicionales, en diarios, en programas de televisión. ¿Por qué tanta revolución por una chica o una piba jugando al FIFA? Por momentos pienso y digo es toda una gran boludez que me Claro. <risa> ¿Qué pasó? O sea, normalizar algo. Claro. Pero entiendo que los primeros pasos de normalizar algo a veces es como que causa este impacto y de que sea raro ver una piba jugando al FIFA. Y creo que por eso también generó tanto ruido eh, la idea de que las mujeres empiecen a tener voz y presencia no solamente en el fútbol tradicional, sino también en todo lo que es videojuegos, FIFA, PES y todo eso. Y bien. por suerte, va muy bien. Para los que no la vieron, para los que no la conocen, para los que no vieron su canal o alguna nota en su canal, esta es Carolo Vázquez. Hace un par de días salió una nota sobre lo que estoy haciendo en el FIFA, eh, con iba jugando al FIFA en un medio de acá muy reconocido en el, en el país. Y eso desembocó a que muchos hombres se les ocurra mandarme a lavar los platos. Como todo esto me causó mucha gracia, dije, bueno, ¿qué pasa si realmente intento combinar estas dos cosas, estas dos pasiones de una mujer? Y juego al FIFA con guantes para lavar los platos. ¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que quería jugar y también compartir el contenido? Me pasaba... Yo jugaba al FIFA desde muy chita, FIFA 98. La canchita de parqué, que no se iba la pelota afuera. Los jugadores no tenían cara, era mm. jugaba con mi hermano. Y de cara al FIFA 16, cuando se involucraron los equipos femeninos y demás, dije, bueno, quiero aprender a jugar un poco mejor. A, a tener como... jugar online, más un poquito más competitivo. Me puse a ver videos en YouTube, a ver tutoriales, esas cosas, y me encontré con que eran todos pibes haciendo estos contenidos. Y que, bueno, los contenidos donde se las mujeres, por ahí no eran eh, de igual a igual, o por ahí no, no se generaba esa competencia. Y como tengo muchas amigas que juegan en clubes de fútbol, y estaba como toda la lucha del fútbol profesional, se me ocurrió hacer algo con ellas, que era esto de entrevistarlas mientras jugamos un partido. También para que se dé a conocer la historia de cada una, que tal vez no tenían espacios en canales de televisión o demás para contar la experiencia de jugar en un club. Ahora que hay un boom, a partir de lo que pasó con la selección en el mundial, hay un boom del fútbol femenino. ¿Qué la sentís? Decís, pará, si yo hablé primero de esto, si yo quise primero de esto o al revés, te encanta y te gusta que haya una explosión y que a todos nos guste ver partidos de fútbol femenino. No, me encanta, porque me parece que también la idea de salir a decir algo era contagiarlo. ¿Jugás fútbol? Sí, juego fútbol 5, delantera. Soy buena, ¿sabes qué? Me, soy medio guayín, ¿viste? ¿Cómo se come? Me pasa, la pego mucho en el palo, esas cosas. Creció mucho, pero sí. mucho el fútbol, no solo mirar, que por ahí ese es lo que se dio ahora estos últimos días con el Mundial, estas últimas semanas, sino lo de jugarlo. Muchas chicas juegan fútbol. Sí, está buenísimo eso. Eh, y me parece que también eso empezó como a a despertar, eh, a, a que se haga esta cosa como contagiosa para bien, de que por ahí, cuando yo era chiquita y jugaba en el colegio, era no era caro, era Carlitos. No, claro. <ríe> Porque jugaba con los chicos con la latita aplastada en el patio del colegio. Y, y ver que después eso se, se normaliza y que ahora las chicas hay grupos de WhatsApp que dicen che, cuando nos juntamos a jugar un partido, me parece genial. Y obviamente con eso viene acompañado de que por ahí no solamente es juntarse a jugar un partido, si no, por ahí, un viernes a la noche nos juntamos a jugar al FIFA. ¿Cuál es el comentario más machirulo que recibiste en todo este tiempo? <risa> el andar a lavar los platos. También me pasó mucho que, que por esto no me lo dijeron bardeando, sino que, que lo noté re sincero. Un pibe me dice, ¿pero para qué vamos a involucrar a las mujeres si los hombres estamos bien así? Y fue como, ¡Justamente! <risa> Arnold, <risa> tipo no entendiste <risa> nada. <risa> Pero muchos pibes que me dicen, ¡Che, está bueno que se metan en esto! Porque... Es verdad, es una buludez. ¿Por qué somos solo hombres jugando? Me pasó de, de estar jugando online y por ahí tener el micrófono conectado okay. y, y que, no sé, que me digan, ¡eh, hijo de puta! Y yo le digo, che, más respeto, que soy una mujer. Y como que dicen, ¿qué? ¿Qué? Está tu hermana, che. ¿Te agarró tu hermana el el headphone. El <risa> claro. No, ¿en serio? El ¿Sos, el ¿Sos una mujer? ¿Estás jugando? Y yo le iba ganando 2 a 1. el no, me quiero matar, me eh. está ganando una mina. Pero entiendo también que es como el comentario... Que está ahí a mano, ¿eh? sí. y, y es, es divertido. Y a mí también me causa gracia ganarle un pibe, porque es como, mirá de quién te burlaste. Me dijiste que cuando tú sos buena, tenés Lucy Wayne. ¿Jugando al FIFA? Soy buena, yo creo que sí. Cuando juego Food Champions llego a oro 3, eh, Plata 1, que es bastante bueno. Es como llegar a la, un poquito más de la mitad de la competencia. Así que bien, obviamente no, no, no me considero estar al nivel de los campeones del de gran Nico Villalba, claro. de Yao y demás. Pero, pero bien, he jugado con pibes que juegan competitivamente y me dijeron, che, jugás bien. a los youtubers que juegan FIFA. ¿Tuviste mucho vínculo? ¿Te gustaría tener una colaboración, participación? Sí, hablé con varios. Eh, hablé con Seba Fernández que me tiró mucha buena onda. De hecho, antes de empezar con el canal, escribí y le dije che, yo tengo ganas de hacer esto, pero no tengo idea. Yo solo tengo una Play y un celular para grabar. Claro. Y él como que me tiró un par de tips y como que lo noté como copado con la idea y después, un par de meses después, salió el primer video que explotó por todos lados y me dijo che, ¿Qué onda? Claro. Tan rápido. Lo hiciste. Sí, y, y re bien. Y también hablé con, con otros chicos, hablé con un chico de, que es de Venezuela, pero vive en, en Italia, que hace contenido, que, que al principio me dijo esto de che, si nadie ve tus videos no te pongas mal. Pero no me lo dijo de mala onda, sino de que yo estuve ahí, que por ahí empezás a hacer videos y nadie los ve. Y en realidad yo tiré el primer video y explotó. Claro. Y era como qué locura. Y es cuestión eso, de generar comunidad y que también generar que más chicas quieran jugar o que al menos se, se vean interesadas por este estilo de juego. Bien. Tenés amigas eh, futbolistas. Sí. Haces contenido con ellas también. Sí. Eh, de hecho, Ceci Gigo, que es la 6 de Boca, me entrenan en la canchita donde entreno fútbol. Bien. Eh, después Pepi, que juega en, en Racing, conozco chicas de Racing, otras que juegan en Rosario, en un club de allá. ¿Lo hicieron bien el fútbol femenino? Fíjate? Bueno, hay muchas... O, eh, o le pusieron pelo largo a lo que tenían <risas> y le bajaron la... la sí lo hicieron, no lo hicieron... Estados Unidos, por ejemplo, y otros equipos, eh, lo hicieron con todo este mecanismo que le ponen los cositos y que sí, le, sí, les arman la cara perfectamente. Y... Eh, pero después, las elecciones que agregaron más adelante, justo antes del mundial, eh, son como con cosas genéricas. No. Entonces, están bastante bien, las hicieron lo más parecidas posibles, pero no son la cara perfecta como es la cara sí. de Messi o de Alex Morgan en, en el juego. Bien, última antes de meternos en el juego ¿Qué opinas no solo de Maca Sánchez, sino de la movida por la profesionalización del fútbol en Argentina? Felicitaciones Muchas por gracias. eso, estamos orgullosos. Y hay que tener valor, mucha, mucha valentía para salir a hablar algo así y bancarse después toda la repercusión que viene, la positiva y la negativa, porque es como de repente cambiar todo. Me parece que lo de la profesionalización está muy bien, es un primer paso porque bien sabemos que al menos no todos los clubes están haciendo contratos con todas las chicas del plantel. Eh, los planteles tienen 23, 24 chicas y están firmando aproximadamente 15 contratos por cada equipo. Es un primer paso genial, me parece que junto a toda la repercusión que está teniendo se va a empujar más. Sí. Y espero que pronto sea una profesionalización que no completa, Se queda de camino. Exactamente. Sí, que no se queda a mitad de camino. Me gustó de Maca que. Maca juega en guay, ¿no? Antes. Jugaba en guay, explotó todo el despelote, va para Santander. Sí. Bueno, cuando jugaba en guay, o después de salir de guay, que alguien le escribe también vía Twitter, bastante malvado en red, y dijo, mira, arriba el día que. El día que ganes lo mismo, que tengas los mismos logros que los hombres, ahí vas a poder hablar. Y ella le respondió, mira yo gané tantos títulos en la guay y el equipo masculino no ganó nada. Claro. Es hecho, que la guay en femenino es muy, bueno. es, muy, es muy reconocido y en masculino Incluso no tanto. el de masculino que está categoría de... de Obvio. Eso. Y más allá de eso, de que algunos dicen, ay, no sé qué, querés ganar como Messi y no jugás como Messi. Yo a Messi lo amo, mejor jugador del mundo, pero a Messi lo cuidaron para que sea Messi. O sea, a Messi lo entrenaron, a Messi lo alimentaron, lo vio a los médicos, todo para que llegue hoy a ser el número uno. Las chicas juegan... Y hasta hace muy poquito, si eras una nena chiquita, no tenías dónde entrenar. Sí. Y no te dejan entrenar con los nenes. ¿Tienen que ganar lo mismo hombres y mujeres en competencia? ¿Un mundial? ¿Tienen que entregar el mismo premio a una mujer que a un hombre? ¿Cuál equipo campeón que al equipo sí, campeón, vale. y femenino? Sí, para mí sí. Bien. sobre todo, Creo que es lo mismo, pero quiero escuchar tu por qué. Sobre todo cuando vos ves que, que primero que sí convoca y que el que no convoca es solamente una excusa barata para no poner la guita. Sobre todo cuando ves que la plata está. No es que no está. Después podemos hablar si sí, los hombres por ahí ganan demasiado. Ah, Porque también está esta cuestión de que un jugador gana millones y millones y millones de euros y, y bueno, por ahí es tipo poner una vara a eso y, y medir tipo qué tan exagerado es lo que gana. Algunos deportes tienen ese control. claro con gente libre, si o, o el juego de franquicia y Exactamente. De, de plata. Vamos a jugar, eh. Voy a perder, ya lo aviso, pero Me es <risa> estás poniendo mucha presión. Paraguas, te abriendo paraguas <risa> a full. Vamos a jugar y seguimos hablando. listo para jugar cuando jugás online, no puedes jugar con el femenino. No con qué jugás. Sí. Eh, ¿juego Ultimate Team, que tengo mi equipo ah, claro. de serie A. Que tiene tu equipo, que jugadores tiene tu equipo. Eh, tengo a Mertens. Voy a tener que cambiar la configuración porque por alguna razón tengo la no los Bueno, eh, Mertens, eh, yo hago cancelo insigne. Papu Gómez, Papu Gómez es papu mi, mi preferido. Sí, papu. Lo amo, lo amo porque mete muchísimos goles y no, no tiene tanto... Eh, terrible. Sí, sí, no tiene tanta media, ¿viste? Que tienen como lo que se llama la media. ¿Papu Gómez, tu figura? Sí, definitivamente. Bien. ¿Y solo FUT Champions jugás? Eh, sí, Rivals, que es como... El, el modo de Ultimate Team es el que más juego. Bien. Después cuando, cuando juego contra alguien online o algo así, voy por el Napoli. Siempre, ah. como ya conozco a los jugadores, voy por ese lado. Bien. Napoli. Nápoles tu elegido. ¿Qué más haces? Eh, ¿Comentás partidos? Eh, ¿Participás en IESA? ¿Cómo es, cómo es tu partido? Sí, eh, los chicos de IESA me convocaron para hacer como caster y, sí. y comentar los partidos de la Liga sí. que se transmiten en el canal de Mixer de la Liga de IESA. Bien. Y sí, una vez por semana mínimo estoy ahí comentando los partidos. Bien. Digo, ¿aspirás a, a en algún momento participar profesionalmente en actividad? Por ejemplo, en un equipo de eSports. O querés dejarlo más por el lado del entretenimiento y de ser libre ahí para jugar. Ay, ay, ay, ay, nah, eh, nah, eh, nah, eh. nah, No, no, no, no. No. heroica. En la línea. Eh, eh, me agarraste preguntando, listo, no pregunto más nada. respóndeme. Sí. Mi idea. Me es, larga. <risa> mi idea de, es dedicar al FIFA 20 ponerme la, más las pilas a nivel competitivo y, y sí tratar de, de competir. Sí. Eh, hasta ahora me lo tomé como bastante tranqui, ¿no? Porque además. Me llevaba mucho tiempo generar el contenido y demás sí. eh, Entonces era como más de entretenimiento Pero sí me, me interesa también como fomentar que las chicas quieran competir Eso eh, Como que trato de, de generar que, interés por las chicas en jugar Porque también muchas me dijeron esto de Che, yo siempre quise jugar y no sé, mi hermano nunca me prestó la play y no. ¿Te molestaría que otras chicas hagan contenido como vos? No, me parece que es más o menos como lo que decíamos con lo del fútbol femenino en general. Sí. O sea, si, hacen, si más chicas hacen contenido, quiere decir que evidentemente genera un impacto, evidentemente está funcionando Sí. y sí. la idea que yo tenía no era tan errada. Claro, o sea que... lo que más te gusta hacer es entrevistas cuando jugás? ¿Y en jugás? Me parece que es lo más divertido y lo, lo que más le gusta a la gente, sí. pero también me gusta mucho, por ejemplo, cuando salió la selección femenina, Sí. No lo había jugado y me metí a grabar directamente. Bien, y a ver qué salía. Claro, y salió algo muy divertido porque era mi reacción en tiempo real cantando ¡Dale, Capio! Claro, exacto. exacto. Era, re era reacción, reacción, pura. ¡Ah! Ah, pura reacción. Che, ¿y por qué FIFA? Más que nada porque estoy costumbre de que un año me compré el FIFA, la economía sí. no estaba para comprarse y los dos, dos. <ríe> seguí jugando el FIFA. Pero también eh, me compro un poco el hecho de que haya fútbol femenino Pero si acceso, jugarías a los sí. dos. Sí, decir? sí, sí, sí, porque si bien compiten, me parece que son juegos distintos. Sí, son distintos? Tienen, tienen su magia, cada uno se, se destaca por sus cosas. Sí. ¿Te preocupa la el ¿Te preocupa tener las licencias? O sea, por ejemplo, jugar y que estén los jugadores que vos querés que estén. El o otro las día, caras, lo de las caras, Claro, el otro día pensaba eso. Y las caras sí me parece fundamental. Ahora, ¿Sí? ahora está pasando esto de. Y sería raro que Cristiano Ronaldo. No, no sé, ya, Cristiano que no eh, Pero. Si bien es como medio chasco que de repente la Juventud no tenga la, la claro. licencia en el FIFA, me parece que si por otro lado me estás poniendo un modo de juego que incluye más a las mujeres, ¡y! ¡Ganás por ahí! ¡Ojo, eh! Ay, no, no, no, no. No, no. ¿Por qué la dejo pasar? Es lo que me acabo de entrar. No lo puedo creer. ¿Por qué la dejó pasar? Pero con qué pateó. mucho de FIFA y mucho de PES. ¿Jugás a otro juego? Juego a veces al Fortnite, pero desde ah. que estoy con esto es como que... Sí, no, no quiero perder más tiempo en otro juego que no sea... Ex eh, me decía, jugás Fortnite, pero metiste medio focus en, en FIFA. Sí, cuando me decidí a empezar a crear contenido fue como, bueno, me tengo que enfocar en esto porque... Eh, en FIFA también, como hay muchos eventos y mucha cosa online, ¿Sí? eh, hay una semana que no jugás y te perdiste un mundo de... ¿Cómo te... ¿Cómo te toma la comunidad cuando vas a presenciales o a, o a cosas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va cuando te cruzas eh, con, con gente que juega en, en presenciales, Usta, en rara, eventos? Eh, hay mucha buena onda. Antes por ahí era como que me miraban como diciendo, ¿y esta ya seca? ¿Viene a jugar? ¿Tipo, no, ¿quién es? No. <ríe> me pasó de ir a torneos de 100 y que, que piensan que era la novia de la niña que ah, a otra, jugar. Claro. Eh, pero ahora que más o menos ya saben quién soy hay como mucho buena onda y se recibe muy bien. bien. Y creo que también, la otra vez un chico me dijo, es como que viene aire fresco, ¿no? Porque sí, estamos no acá vale. los mismos hace un montón. No vale, Pero es verdad que está mucho eso del desafío de este de reto. Oralo. Te <risa> está pegando. Amarilla. Abolistada. Mayorga. Mayorga. Ahí va. Eh, pero hay mucho de eso de a ver, a ver si me ganás. A ver si lo haces. ¿Lo capitalizás eso? ¿El tema de, de ser mujer en una época de cambios, por suerte? ¿O no? O, ¿O lo vivís nada más? En un principio era como, tengo esta intención de, de ayudar a mis amigas, porque posta, tengo muchas amigas que juegan y, sí. y era bueno, yo sé hacer esto, me parece divertido, juego al FIFA, ¿qué puedo hacer? Sí. Después obviamente se empieza como a, uno empieza a darse cuenta que, que por ahí puede haber, uh, que por ahí puede haber como un trabajo. Claro. Eh, atrás de todo esto. Y bueno, al laburar en publicidad, obviamente lo, lo veo con esas intenciones. Pero siempre fue como. Amigas ¿Qué? y amigos, ¿qué te dijeron cuando decidiste. Bueno, pará, voy a dejar la agencia, quiero dedicarme a. Si bien mantenés lo de freelance, eh, de freelancer de, de tu laburo núcleo que vendría a ser la publicidad, sí. penalazo. Uh, ¡Penalazo! Penales. Penalazo. Igual los penales son, no, sí, son penales, muy difíciles. Son normales, muy difíciles. Eh, si, si bien mantenés tu tu núcleo que es la publicidad, me lo contestas después el penal, Esperá. Vamos a ver qué pasa. ¡No! mira cómo me tira el me tira el <risa> Lo tengo entrenado. No. no tenés la flechita, tenés la flechita puesta. Mirá. Te lo dejé. Real, es mira, minuto ¡Minuto 83, boludo! ¡Minuto 83! Para la es la selección campeona del mundo, la selección campeona del mundo y, y se ganó físicamente, ¿verdad? Lo que dijiste, físicamente Sí, eso es lo, lo que más se nota. Tus amigos, cuando le dijiste voy a dejar mi trabajo Núcleo, que es la publicidad, mi agencia, la seguridad de una agencia, de un sueldo. Y voy a dedicarme a crear contenido. ¿Qué, qué, qué te dijeron? Y un poco fue, che, estás loca en Diceconomy. Uh, ¡Uy, cómo me lo comí! ¡Oh! No quise decir nada, amigo, pero... Si te ponía pausa ahí, me matabas, ¿no? Sí. Te <ríe> me rompías codazo. el código. Sí, sí, sí, no, es un código que tienen que entender, que no se pone pausa cuando está atacando el otro, no, en ningún momento. Eh, un poco fue tipo, che, estás loca, pero otro sí. poco fue, la vas a romper. Ah, bien. Sí. Bueno, banca total. Sí, ¿no? por suerte me, me tenían confianza y era como, la vas a romper. Pero... Y también me decían esto, era obvio que en algún momento ibas a terminar siendo youtuber, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí Bueno, sí, me extraña el venían perfil de de, de contenido, tipo tienes una buena voz, no te cuesta, ya veo que no te cuesta hablar, estamos hablando hace 50 minutos <risa> más hace una hora y media porque no vinimos... Puedo creer, antes, no puedo esto es... ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Terminó! Esto... No, no, no, no, esto se cancela, cancelado ¡Historia! De penal, minuto 83 De hecho, es la primera vez que gano al FIFA, esto es malo, ¿eh? Este es mi amigo y me trata siempre. Siempre marcas, ahorita ahora pone un compilado de las veces que perdí. Poné las que gané. Poné las que gané, también. como youtuber porque tipo, no sé, te gusta hablar no tienes dificultades para hablar sí, eh... siempre fui muy muy charlatana y de chiquita era muy de, del casting ¿Sí? sí, hice casting para agrandadito todo. Ah, bien, grandadito <risa> mamá, mamá y papá siempre te bancaron con esto casting, con esto de, de querer tener exposición sí, al principio era como divertido después eso paró por no sé, na cosas naturales ir al colegio, qué sé yo, dejó de pasar y después de grande, bueno, cuando era momento de elegir una carrera, eh, pasé por muchas cosas. Conocí publicidad, conocí la carrera de creativa publicitaria, que es por ahí algo que la gente no conoce mucho. Uh -huh. Y me encantó. Trabajé muchos años en agencia y con el tiempo me empezó a picar otra vez esto de quiero hacer algo más, quiero hacer algo más divertido. Eh, me estoy envolando 10 horas acá adentro en una agencia. Se me ocurrió lo del FIFA y fue, se fue dando todo. Bien, bien, bien, bien. Vení porque dejé en pantalla, no se te ocurra apretar estar. Queda, queda el resultado en pantalla, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Vos me preguntaste, ¿sos buena jugando? Sí, uno, uno. ¿Eh? Uno, uno lo vas a poner, ¿no? En 1 lo vas a poner en el edición 1-1, uno, uno, ¿no? <ríe> qué bravo sos. Cerrando ya el programa esta nueva edición de Spulhar, te agradecemos que nos hayan Gracias a ustedes. En tu casa. Ah, no me olvidé de preguntarte de tu hermano. ¿Cómo, ¿Cómo jugás con tu hermano? ¿Tienen un desafío que sé que. Sí, ahora hacemos un desafío que es. Eh, cuando está por salir un juego nuevo, o sea, el, por ejemplo, va a salir ahora. el FIFA 20. Sí. Jugamos al mejor de tres partidos. Bien. Quien pierde, garpa. Ah. Garpa el juego. Para los quien dos. ¿Quién pierde sabe, sabe. Sí. Bueno, no, para el juego? Sí. gracias por habernos recibido en tu casa. Te agarramos una nueva edición de Fulgar. Y ya queda planteado el desafío online cuando streames. Porque sé que te vas a poner las pilas, vas a Sí, sí, sí, me no tengo que las pilas. FIFA 20. Cuando lancen, tenemos un desafío pendiente en línea. Vamos a agregar, vamos a jugar en línea. Y lo vas a streamear. No, y aparte te, a, te tengo que pasar por arriba. El literal está pura, cero. De esta manera cerramos buscarte TV y nos vemos la semana que viene. Se asustó un poco. Se asustó un poco el papá Se asustó con el aplauso. Tiro acá un play, eh. Tiro un aplauso. Preparate para. Cuando era. Es? ¿Estás? Si ¿Querés comer algo? No, no, cochuelo, el En serio. estaba hablando, estaba. Dale, a comer. Dale, Y ¿Qué pasó? Te asusto de vuelta.